Hola, mi nombre es Raúl Taez Digital y voy a explicarte cómo evitar este error a la hora de actualizar iOS 10 que te aparece eh, con, la pública, con la beta pública o con la beta de desarrollador. Bien, el problema está eh, con la conexión que hacemos desde nuestro país y tenemos que conectarnos eh, desde Estados Unidos. Pero antes de explicaros la solución, tenemos que eliminar los perfiles que tengamos instalados. Para eso vamos a ajustes, general, buscamos aquí gestión de perfiles y hacemos clic en este de aquí. Yo no lo voy a hacer, pero le das a eliminar perfil, ¿vale? Y luego, por pues si acaso tienes la, la beta instalada o ha tenido algún error, tienes que, que borrarla. Entonces tienes que irte a general de nuevo, almacenamiento de cloud y gestionar almacenamiento. En mi caso no, no me aparecerá aquí, a lo mejor a ti tampoco, pero tienes que buscar si en alguno de estos archivos aparece la, el archivo de la actualización. Si lo encontras es, pues tienes que hacer clic en él y le das a eliminar y ya está. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que hemos borrado el perfil hemos borrado el archivo de actualización lo que tenemos que hacer es instalarnos el vpn opera este en concreto es este de aquí el gratuito yo antes ya lo tenía instalado pero lo estoy volviendo a instalar para que veas cómo se actualiza cómo se configura vale le vamos a abrir le damos a seguir, paramos las pantallas, le damos aquí a saltar, le damos a continuar, le damos a permitir notificaciones y ahora vamos a configurarlo. Sí, que pueda acceder a nuestras configuraciones de, de VPN, ¿vale? Y ahora volvemos a la aplicación, vale, le damos a activar, a lo mejor puede ser que te dé problema, antes a mí me ha pasado al principio, y luego pues aquí en ajustes, vienes y pones, ves que está todo activado, ¿de acuerdo? ¿Vale? También te sirve de bloqueador de anuncios, o sea que es bastante avanzada la, la aplicación. Luego aquí arriba, pues se puede seleccionar la que viene en las opciones de región. Es muy importante que elijamos la de Estados Unidos. Nos esperamos. Vale, y como ves aquí arriba, aparece US de Estados Unidos y al lado de la conexión Wi-Fi, VPN. Pues ya cuando tengamos instalado este VPN, tenemos que hacer el proceso como si fuésemos a instalar la beta. Pública. Es decir, nos tenemos que instalar el perfil Visitando El perfil de la beta pública Una vez que tengas instalado el, el perfil, ¿vale? Que tienes que darte de alta Una vez que tengas instalado el perfil Te vas a Ajustes ¿De acuerdo? General Y en la actualización de software Tendría que aparecerte aquí para instalar la la beta pública de ellos 10 pero siempre con el vpn para que se conecte a estados unidos si te ha gustado este tutorial deja un me gusta suscríbete al canal para ver más vídeos de este tipo hasta pronto y muchas gracias por eh, ver el vídeo